Hola Marcel, querido. De la Universidad de Córdoba, compartir la charla de, de, de prevención que ha convocado la organización de Luis Fuerza. Agradecerle a, a su presidente, Guillermo Moser, que en este momento eh, entendió y nos propuso compartir los conocimientos, o la información más que el conocimiento que. Desde el hospital se puede brindar a la comunidad. A Hernán Milton, a la compañera de Hernán Milton, el secretario de los Servicios Sociales, y a Walter Bertoy, el subsecretario. Eh, lo vengo por ahí a Jorge Sabatino, el querido Burguía. Y, bueno, a todos los que están en este momento conectados, eh, son casi más de 100. Vuelvo a decir que es un gusto presentarles esta oportunidad a dos profesionales del hospital, docentes y así, médicos asistenciales, la doctora Rosana eh, Burel y el doctor Sebastián Irico, de la cátedra de ginecología del hospital, que van a compartir eh, su experiencia, digamos, ¿no?, sobre prevención de cáncer de puestos del eh, Le invito a Marta la historia, a que... Eh, no. Dirijo la palabra desde el lugar donde esté. Esta, esta nueva modalidad de poder compartir durante unas horas información y cada uno puede estar en un lugar diferente, me puede decir que es, es lo que nos dejó parte de la pandemia, quizá lo positivo. Así que, Walter, te invito a que, que nos des tu, tu palabra, así después el doctor. Sebastián y Roxana eh, puedan comentar lo que tienen que comentar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que se han tomado un tiempo este, para compartir con nosotros este ciclo de conferencias de prevención para la salud. Este, y bueno, antes que nada, dejarles el saludo de nuestro secretario general y presidente de la obra social, Guillermo Moser. El agradecimiento también a la gente de las delegaciones y, bueno, un agradecimiento especial a todos este, los integrantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que son, mediante el convenio que tenemos con ustedes, son los que también hacen posible de poder llegar con este ciclo de conferencia a muchos afiliados, como decías vos, este, Alberto. Así que nada más que agradecer. Y bueno, dar comienzo a estas charlas. Es un gusto de estar nuevamente con todos ustedes. Eh, bueno, aprovechemos el tiempo y los dejo a ustedes en compañía de, de Roxana y Sebastián, que seguramente eh, será un gusto escucharlos. Y también recordar que la primera charla que tuvimos desde este lugar, desde el hospital, Sabemos que tuvo un impacto importante y que mucha gente, muchos de los afiliados y muchos de los compañeros de la red social eh, pudieron después hacer una consulta en relación a lo que hablamos anteriormente, que era eh, la prevención del cáncer de colon. Así que adelante, doctor Irico, y gracias a ustedes. Bueno, perfecto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muy agradecido por la invitación. La verdad que quiero agradecerle tanto al presidente Guillermo Moser, al secretario Hernán Vitón y al subsecretario Walter Bertoya. Yo como docente de una cátedra de ginecología, como somos, la verdad que celebramos mucho esta iniciativa de la obra de de Unifuerza. Y nos da gusto que hayan, se hayan contactado con el doctor Alberto Pons para tener este tipo de charla. Eh, y sobre todo, poder hacer un enfoque como para ver todas las posibilidades, y todas las alternativas que tenemos para tratar, para llegar tanto a las pacientes, a la sociedad, eh, de una enfermedad tan importante y tan prevalente como es el cáncer de cuello invasor. Eh, no sé si quieren que empecemos compartiendo <coughs> las diapositivas. Preparamos unas diapositivas con la doctora Burrell para hacerlo un poco más dinámico y algunos gráficos para que ser un poco más alusivo al tema. No sé si puedes compartir. Y yo creo que lo voy a poder pasar de acá. ¿Se me escucha bien? Bueno, entonces... Eh, la idea de esta charla es hablar del diagnóstico precoz como una herramienta fundamental, tanto desde el punto de vista asistencial como impacto a nivel de la salud pública. Eh, como les dije, nosotros somos docentes de esta primera cátedra del Hospital Nacional de Clínicas. Este es un tema que está en la currícula de todo médico. Nosotros hacemos muchísimo hincapié en este tema porque es un tema lamentablemente que tiene mucha incidencia en este país y todo médico generalista debe conocer cómo abordar y cómo hacer la promoción y la prevención de la salud al respecto. Eh, preparamos una pequeña hoja de ruta, un desarrollo temático para que se pueda entender la importancia que tiene el cáncer de cuello uterino, eh, vamos a hablar de algunas cifras, por más que parezcan aburridas, pero es la forma de entrar en tema y darnos cuenta de la importancia que tiene en nuestro país y a nivel mundial, y a qué mujeres afecta esta patología. Luego vamos a hablar, la doctora Burrero va a hablar de lo que es el diagnóstico oportuno y cómo comienzan las estrategias para tratar estas enfermedades, prevenirlas y tratarlas, y finalmente un pequeño recondo de las distintas alternativas terapéuticas y los distintos tratamientos que se le puede ofrecer a la mujer una vez que se ha diagnosticado algún tipo de lesión de cáncer de cuello uterino o previa al cáncer de cuello uterino, que es todo un capítulo que vamos a hablar, que es donde más podemos, hacer, donde más podemos actuar y donde más podemos curar a la paciente. Podría empezar diciendo que empezando desde el final, y diciendo que el cáncer de cuello uterino es un cáncer totalmente prevenible y totalmente curable si es eh, tomado a tiempo. Lamentablemente eso no sucede siempre, así que vamos a empezar a mostrar un poco las cifras de lo que pasa con esta enfermedad a nivel mundial. Estas cifras se mantienen más o menos iguales en el transcurso de los años, estas son las últimas estadísticas del Grovocam del año 2020. De alrededor de 600.000 casos, nuevos todos los años, se diagnostican en el mundo de este cáncer, y de los cuales un porcentaje, como les decía, que se mantiene en la mitad de estas mujeres, 342.000 mu muertes por esta misma enfermedad. Y acá cuando viene el dato más relevante, que más nos interesa aparece como el nuestro, el 80 al 90% de estas muertes va a venir países, de países en vías de desarrollo como el nuestro. Fíjense que Argentina tiene una incidencia media a alta, y lamentablemente esta incidencia viene trepando en los últimos años. Hemos pasado del séptimo lugar en América Latina en el año 2018 a, al quinto lugar en el año 2020. Fíjense cómo nos tenemos que preocupar tanto los médicos como todos los sistemas de salud tan complejos por ahí que tiene este país en tratar de prevenir esta patología y lamentablemente se notan un poco también las diferencias de los como tenemos un país tan extenso tan amplio de las de las medidas que se toman en cada uno de ellos fíjense lo que sucede en Caba por ejemplo en la incidencia es muy similar ...a lo que pasa en los países desarrollados. Y en algunas provincias... ...con un poco más... Eh, ...extensas... ...como por ejemplo pueden ser las provincias del Noa, Jujuy Chaco, Misiones... ...tiene una incidencia muy similar... ...a los peores datos... ...mundiales, como es el de la India... ...y México. En nuestro país... ...esta patología tiene alrededor... ...casi todos los años... ...de 2000 muertes por este cáncer. Y recuerden que les dije que es un cáncer... ...totalmente prevenible... O sea, no podemos, es muy triste ver a una paciente morir por cáncer de cuello uterino. Y entre 3.000 y 4.000 casos se diagnostican nuevos todos los años. ¿Qué pasa cuando comparamos lo que, los datos de la incidencia del cáncer de cuello uterino entre Argentina y los países de mayor recurso, como pueden ser los países de... Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, o los mismos datos se reflejan con los países europeos de la Europa más eh, poderosa. Fíjense que en la estadística, aquí a la izquierda de la pantalla, está el cáncer de mama, de pulmón, de colon, y luego viene de cuerpo uterino, que no es lo mismo que el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuerpo uterino no puede... prevenirse tiene otros factores de riesgo... ...pero se desarrolla en el endometrio... ...en la parte de adentro del útero. Y en nuestra estadística... ...sí tenemos el cáncer de cuello... ...tercero... ...como causa... de ...tanto la incidencia como la mortalidad... ...luego del de mama y el de colon. Entonces, ¿por qué pasa esto? Son por políticas... ...de screening de cribado de buscar esta patología en la mujer sana y llegar tiempo en forma oportuna para poder tratarla y ofrecerle una curación, ni más ni menos que la curación a estas pacientes. Entonces de ahí es lo importante, por eso vuelvo a decir, me parece fantástico que hagamos estas charlas de concientización y ojalá cada uno lo pueda transmitir en sus delegaciones a los afiliados y a los compañeros de importancia que son que tienen a hacerse todos estos tipos de estudios. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen las mujeres para poder desarrollar un cáncer de cuello uterino? Bueno, los factores de riesgo podrían ser muchos, pero hay que resumirlo en esto. El principal factor de riesgo es el HPV. ¿Qué pasa con el HPV? El HPV está prácticamente, en algún momento de la vida de la mujer, entra en contacto, con el HPV. O sea que todas las mujeres se podría decir que en algún momento de su vida van a estar en contacto con el HPV. Por ende, subrayo y marco que una de las cosas más importantes es no hacerse las pruebas de detección. Después podemos sumar la actividad sexual temprana, está descrita como un factor de riesgo, parejas sexuales múltiples podrían estar involucradas en estar en contacto con distintas cepas del HPV y aumentar así la velocidad en la carga viral de estas pacientes. Y el bajo nivel socioeconómico, eso va exactamente de la mano con las implicancias que tienen los estados y las políticas de salud en prevenir esta enfermedad. Y lo que sí es un, está descrito, sobre todo por la Organización de la Mundial de la Salud, que los pacientes con HIV, con su inmunidad deprimida, tienen seis veces más riesgo de desarrollar un cáncer de cuello térmico. Pero sacando a estos pacientes que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, el resto de los factores pueden ser totalmente prevenibles, y ya vamos a ver en un ratito cómo. Este HPV hace no tantísimos años que se lo relaciona con el cáncer de cuello, fíjense que se lo empieza a describir en el año 75, se lo empieza a identificar, es, una, es un virus que tiene muchas cepas, alrededor de 100, no todas estas son cancerígenas eh, en sí, algunas son más agresivas, como vemos acá, están las de alto riesgo, las principales cepas de alto riesgo son las 16 y 18, y luego las de bajo riesgo, que dan otro tipo de sintomatología, como son las verrugas genitales o los famosos condilomas, que tienen poca progresión a cáncer, pero si sí dan muchas sintomatologías, son principalmente el 6 y el 11. Entonces, tenemos totalmente identificado el principal agente causal, sabemos cómo se lo puede detectar. Eh, y quiero volver y voy a insistir muchas veces en esto, y la doctora también. Es un cáncer totalmente prevenido. Dejo esta primera parte de la charla repasando todos estos números que estuvimos viendo. Fíjense, 600.000 casos nuevos todos los años, de los cuales la mitad de esas mujeres mueren. Y el 90% de ellas va a venir de países como el nuestro, en vías de desarrollo, y créanme que es muy triste ver una mujer morir por una enfermedad tan prevenible como esta. Los tipos virales, principalmente que van a producir los cánceres genitales, el 16 y el 18, que hoy por hoy tenemos formas de prevenirlos, ahora vamos a ver cómo. Recordemos que sí, el HPV se transmite en forma sexual, seguro. Y las mujeres, alrededor de su vida, principalmente en los primeros años de contacto y de relaciones sexuales, van a entrar en contacto con esta cepa. Pero no va a producir infección, más que una leve infección, y no va a producir lesiones. El 90% de estas infecciones, el mismo organismo, la misma inmunidad del paciente, va a resolver esta infección. No me quiero adelantar mucho, pero... la. Para esto tenemos, para tratar y combatir el HPV, tenemos la vacuna y todo lo que es el screening, el cribado, los métodos de diagnóstico precoz que ahora la doctora los va a desarrollar. Recordemos que el cáncer de cuello uterino, si se diagnostica en forma oportuna y temprana, es curable. Le voy a dar paso a la doctora Burrella, que nos va a contar cómo se pueden diagnosticar estas enfermedades en forma oportuna. Doctora, gracias. gracias. gracias Bueno, principalmente nosotros podemos hablar de un control integral del cáncer de cuello uterino y podríamos tomar tres pilares fundamentales, que significan cosas diferentes. El primer pilar es la prevención primaria, y ahí está involucrada la vacunación, que en este momento es la herramienta. Y es la herramienta que, por suerte, en, en muchos países, incluidos nuestro, está eh, accesible a toda la población que es posible de vacunación. Como segunda herramienta, tenemos la detección y el tratamiento de las lesiones preneoplásicas Y a mí me gustaría que tomen esta palabrita preneoplásica y la dejen en alguna parte para recordarla y retomarla en un ratito. Y por último tenemos la tercera estrategia, que es el diagnóstico y el tratamiento del cáncer propiamente dicho. Y en este punto debería decir que si nosotros llegamos a utilizar esta herramienta es porque fracasamos en las otras dos. Porque deberíamos no llegar al diagnóstico de un cáncer de cuello invasor. Entonces, en primera instancia tenemos la vacunación. Hace varios años que la Organización Mundial de la Salud eh, autorizó la vacunación para virus de HTV y esto fue ampliamente estudiado. Durante mucho tiempo hubo mucha pregunta de los pacientes si era bueno vacunarse, si no era bueno vacunarse, en el momento que todavía no lo teníamos en el Plan Nacional de Vacunación, si accedían, si la compraban, si no la compraban, si estaba bien, si estaba mal, bueno. La vacuna siempre está bien. Entonces, a partir del año 2010 se comenzó en la Argentina a vacunar a todas las niñas y luego se agregó eh, a los niños también, o sea, se vacunan mujeres y varones. En ese momento se comenzó a, trazando una línea de corte con las niñas que habían nacido a partir del año 2010. Es decir que hubo adolescentes que quedaron fuera de ese panorama. En este momento, todos los niños que están en edad de vacunación pueden acceder al Plan Nacional. Sin embargo, hay lugares donde no se utilizan todas las vacunas. Entonces, es importante remarcar que hay que llevar a los niños a la edad correcta, que son 11 años, tanto mujeres como varones, a aplicarles la vacuna del HPV. Existen cuatro vacunas disponibles en el mundo. Como dijo Sebastián, hay varias cepas del virus. Yo por ahí, para hacer una comparación simple, digo que, por ejemplo, así como en una marca de auto hay un montón de modelos, eh, bueno, en el HPV pasa lo mismo. O sea, existen cepas que aproximadamente son 100 cepas, de las cuales hay 23 cepas que están involucradas en el tracto genital y en la región anal. De estas cepas... Las más importantes y las más frecuentes para ser después responsable de un cáncer de cuello son las 16 y las 18. Esas cepas están en las cuatro vacunas. Es decir, se ponga la vacuna que se ponga, las cepas de alto riesgo están involucradas en esa vacuna. Luego hay dos vacunas que además amplían el espectro. Entonces, por ejemplo, hay una vacuna que incluye la cepas 6 y 11, que son de bajo riesgo para cáncer, pero son de alto riesgo para verrugas vulvares, peneanas, perianales, que también son una patología que vemos muy frecuentemente. Y hay otra vacuna que nosotros todavía no la tenemos disponible en nuestro país, pero está en otros países, que es la nona valente. Incluye nueve cepas del virus, de las cuales hay siete que son de alto riesgo. Entonces, ahí tendríamos aproximadamente un 90% de cobertura en cuanto a la posibilidad de desarrollar un cáncer. de Como dije antes, la vacunación se debe realizar entre los 9 y los 14 años. ¿Por qué se toma esa edad? Porque el niño o niña no ha tenido acceso aún a la relación sexual en general. Acá se vacuna a la población de 11 años y porque además, a partir de los 15 años en adelante, la curva de anticuerpos se mantiene menor tiempo, entonces hay que aplicar una dosis más. Por lo tanto, lo ideal es vacunar antes de los 14 años. El esquema es de dos dosis, se pone la primera, y a los seis meses se pone la segunda. En caso de que el niño haya quedado fuera del esquema de vacunación y se vacune después de los 15 años, entonces hay que agregar en el medio de las dos dosis una tercera, que puede ser al mes o a los dos meses, según la vacuna que se haya aplicado. Lo ideal es vacunar a la edad correcta. ¿sí? También hay pacientes que son grandes, por ejemplo, pacientes que tienen 30 años, 25 años, y no llegaron al Plan Nacional de Vacunación y preguntan si se pueden vacunar. Sí se pueden vacunar. Los trabajos de la, de la vacuna llegan hasta los 45 años. Lo que pasa es que no es lo mismo la curva de anticuerpos que se logra después de los 15 años, después de los 30 años, después de los 40 años, que la que se logra antes. Entonces, lo ideal es vacunar a la edad adecuada. Bien. Eso en cuanto a la vacunación. En cuanto a lo que es detección y tratamiento de lesiones preneoplásicas. Primero vamos a plantear... ¿Dónde está el cuello del útero? Porque por ahí nosotros lo sabemos, pero bueno, a veces no es algo tan este, fácil de imaginar. El cuello del útero es parte del útero, como dijo eh, el doctor Irico. Yo voy a... Acá está Ah, perdón. Perdón, hay que dejar de compartir. el cuello del útero, nosotros tenemos el útero en un órgano hueco esto es el cuerpo del útero, como decía Sebastián, bueno, eso es el cuerpo del útero, y esto es el cuello del útero. Acá estaría la vagina. Si nosotros colocamos un espéculo, miramos, desde la entrada de la vagina, un troito vaginal, y accedemos a esta área del cuello del útero. Entonces, en este lugar es donde nosotros vamos a hacer nuestra recolección de PAPA Nicolau para estudiar las células de ese cuellito y evaluar si están normales o si han sufrido algún tipo de cambio producido por este virus. Ya lo vamos a mostrar el fortito, pero voy a aprovechar el pizarrón para no estar eh, cambiando constantemente este de pantalla, el cuello tiene un orificio, nosotros tomamos muestra de este orificio con un cepillito y tomamos muestra de las células que se descaman de la parte externa del cuello. Lo ponemos en un vidrio y ese vidrio lo mandamos a que lo vean al microscopio. Eso nos permite evaluar la condición de las células que estamos viendo. Podemos volver a compartir. Esto se llama Papa Nicolau, la mayoría de la gente lo ha escuchado nombrar, aunque sea alguna vez, y es la manera que tenemos nosotros de diagnosticar temprana y oportunamente una lesión pre neoplásica. ¿Y por qué digo pre-neoplástica? Porque eh, es una lesión que aún no es un cáncer, por eso es pre. O sea que es el momento donde nosotros llegamos, tenemos que llegar. Eh, ahí tenemos un dibujito, una foto colposcópica del cuello del útero, eh, es lo que yo mostraba. Es, se ve un círculo con una notificación en el medio y de esa zona es donde tomamos material para la muestra de Papá Nicolás. Ahí se ve una toma de papá Nicolás, pues nos ponemos un espéculo, el espéculo es un aparatito que abre la vagina y nos permite acceder al fondo al cuello del útero. Tomamos con un cepillito y con una espátula de los dos tejidos que conforman el cuello y lo mandamos al patólogo. En la historia natural del cáncer del cuello de útero, nosotros tenemos una larga historia previa al cáncer. En este dibujito podemos ver al principio, un epitelio normal. El epitelio es el tejido que conforma el cuello. Y un tejido está formado por muchas células. Ese epitelio es como si fuera una pared de adillos. ¿sí? Y debajo del epitelio existe otro tejido, que es esta eh, raya gruesa gris que están viendo ustedes, que podríamos considerar que son los cimientos del tejido. Se llama córne. La célula del HPV ingresa al epitelio a la parte superficial del tejido y empieza a provocar cambios. Primero son cambios mínimos y luego entramos a la etapa de lesiones premioplásticas. Sin 1, sin 2, sin 3. El sin 1 es una etapa donde la alteración del tejido es menor a un tercio. El sin 2 es cuando ya compromete dos tercios del tejido. Y el sin 3 es cuando compromete todo el espesor del epitelio. Hasta ahí hay una línea divisoria entre benigno o y maligno. Entonces, ¿qué tiempo pasa entre, la, entre que el HPV ingresa a la célula y nosotros pasamos esa línea divisoria a lo maligno y aproximadamente 10 años? ¿Qué significa esto? Que pasa mucho tiempo. Que una paciente tiene que no venir al control durante mucho tiempo para que nosotros no podemos advertir alguna de estas etapas antes de llegar a un carcinoma invasor. Y acá hay un dibujito que por ahí refleja mucho esto, esta estructura roja que se ve entre los, entre los dos tipos de tejidos se llama membrana basal, que era esta raya gris que ustedes veían hace un ratito. Esta membrana basal divide el epitelio del corión, divide lo que es premio de lo maligno, cuando pasan las células, rompen esa línea roja y pasan para el corium, tienen posibilidad de acceder a los vasos sanguíneos y a los vasos linfáticos y de ir para otro lado en el organismo. Entonces, ahí ya estamos hablando de un cáncer invasor propiamente dicho. Ahí es donde no queremos llegar. Nosotros queremos llegar a las lesiones premalignas. Para llegar a diagnosticar una lesión premaligna, tenemos que tener la paciente. O sea que es muy importante que la paciente tome conciencia y acceda al control ginecológico. Ustedes se preguntarán, bueno, una paciente que tiene todo el epitelio comprometido por una lesión por HPV, ¿qué síntoma tiene? Es un montón, es importante. Bueno, ningún síntoma. Son lesiones que no dan síntomas. Por ende, si nosotros no accedemos a tomar esta muestra citológica, no sabemos lo que está pasando en ese cuello de útero, Ni nosotros, ni la paciente. Esto es una placa que queremos remarcar. ¿Por qué decimos screening, screening de cáncer de cuello, screening? El screening es una manera de rastrear una enfermedad en una población sana. O sea, el Papa Nicolás no se le hace a pacientes que tengan un problema, a pacientes que tengan un síntoma, se hace a pacientes sanas, buscando detectar las lesiones preneoplásticas cuando son preneoplásicas. Si nosotros detectamos alguna de estas lesiones, entonces recurrimos a una biopsia de cuello. La biopsia de cuello es tomar un pedacito del cuello Justamente para poder ver toda esa pared de ladrillo en su totalidad. Porque cuando hacemos la muestra de Papá Nicolás tomamos células que se caen sueltas del cuello. Pero no podemos valorar toda la pared de ladrillo. En cambio con la biopsia, sí. Si la biopsia lo amerita, hacemos tratamiento. Si no, hacemos control. ¿De qué depende eso? De lo que nos diga el resultado de esa biopsia. Si la biopsia nos dice que solamente está comprometido un tercio de ese epitelio, o sea, tenemos, no estamos ante un SIN1, sabemos que un 60% de las pacientes van a mejorar espontáneamente, aunque no hagamos nada. Por ende, esa paciente la controlamos, no le hacemos nada. Esa paciente tiene una chance de progresar a un cáncer solamente de 1. Un... Si nosotros tenemos un SIN2 o un SIN3, el porcentaje de progresión es más alto, ya tenemos un 5% en un SIN-2 y más de un 12% en un SIN-3. Entonces, esa es la paciente que nosotros vamos a tratar. Esa es la paciente que realmente amerita el tratamiento y el control estricto. Entonces, bueno, para hablar de tratamiento, le voy a ceder la palabra nuevamente a Sebastián. Y me gustaría remarcar que... En este momento, el 80% de la población mundial ha tenido o, te, o tiene contacto con el virus del HPV. Por, por lo tanto, es muy importante la vacunación. Y por supuesto, sumarle a eso el screening de Papa Nicolás. Bueno, seguimos entonces. Acá me piden que si van surgiendo preguntas, que y escribiendo por el chat, Después las vamos a levantar para responderlas cuando terminemos. No queda mucho, prometo no aburrirlos más, pero espero que hayan entendido ese concepto del epitelio, de la gran barrera, esta que se llama la membrana basal, que nos marca dos caminos totalmente distintos. Todo esto que ustedes también ven en pantalla son lecciones totalmente tratables de forma sencilla que ahora sí las voy a explicar. Eh, cuando esa membrana se rompe, el cantar ya es otro. A ver, si quieren ir preguntas o esos términos ya las, las podemos dar para ver. ¿No? Entonces, ¿de qué va a depender este tratamiento? Va a depender del de tipo de lesión tipo de lesión que tiene la paciente? El tipo de lesión que tiene la paciente, el número de lesiones, porque a veces puede dar, como el grupo acá la doctora, eh, puede estar comprometido un, un solo de los cuartos, y es una lesión que por ahí, dependiendo si es un sin uno, se la puede controlar, y bueno, o puede comprometer todo el cuellito del útero, entonces tenemos que ver y puntualizar a cada paciente eh, en específico qué tratamiento le vamos a ofrecer. Eso es lo que dice la histología de la lesión en esto que dice la doctora, es el resultado de esa biopsia Hay situaciones como el SIN-1, que las podemos controlar, es más, el SIN-1 la gran mayoría de las veces lo debemos controlar, porque tenemos que esperar que la inmunidad de esta paciente resuelva por sí sola esta lesión y que en el más del 60% de las veces lo resuelve. Ahora bien, si esa biopsia es el resultado del patólogo, nos informa un C2 o un C3, le tenemos que ofrecer un tratamiento. Y lo bueno es que todavía estamos a un tratamiento, un tratamiento curativo que este paciente le va a permitir, inclusive posteriores seguir teniendo hijos o tener hijos si no tiene hijos. O sea que no se ve afectar la fertilidad de la mujer. ¿Bien? El tratamiento ideal, ¿cuál sería? Que tenga baja morbilidad, que pueda conservar la fertilidad, que permita después seguir controlándola, que no le vuelva a aparecer, y digamos que tenga bajos costos. Hasta acá, todo esto que venimos hablando, lo tenemos con la vacuna, con el screening, y con esta primera parte del tratamiento que se le puede ofrecer. O sea, que tenemos un tratamiento ideal para las lesiones precancerígenas de cuello de útero. Hasta acá estamos curando a la paciente, gastando poco y dejándola con fertilidad futura posible a la paciente. Lo más difundido en la actualidad para tratar estas lesiones es un equipo electroquirúrgico, de excisión electroquirúrgica, conocido como ASALEN. Eh, que no es lo mismo cuando le dicen que se lo van a tratar con láser, son cosas distintas. El tratamiento que corresponde es este equipo, que hay muchos modelos, no son costosos, y permiten la excés, es decir, permiten sacar la lesión, como ahí en el gráfico, en forma completa. Y con los márgenes de esa lesión, sanos, con tejidos sanos, o sea que hemos sacado toda la lesión, ¿me entienden? Este es el tratamiento actual, estas lesiones precursoras, bien seleccionada la paciente, eh, como les digo? Y voy a seguir insistiendo Puede ser un tratamiento curativo que le evita a la paciente llegar a un cáncer. Ya, ¿Por qué es tan importante llegar a un cáncer? No llegar a un cáncer, el cuello del utero. Este procedimiento... Con este equipo se puede hacer hasta en el consultorio, con anestesia local, si la paciente lo tolera, porque este equipo corta y coagula al mismo tiempo que va sacando el tejido, o sea que es algo fantástico. Esto se utiliza ya hace muchos años, desde la década de los 90. Trae un poco de colación esto, el famoso con, con bisturí frío, que esto se hacía antes. Es un poco más cruento. Acá la paciente tiene que estar sí o sí en quirófano, tiene que tener anestesia regional, ¿sí? la anestesia raquídea, para no salir porque es un procedimiento doloroso, que no se puede hacer sin anestesia. Y se sanciona con bisturí. Y el, para sacar con buena ahí de ahí viene la palabra colonización. Nosotros le preguntamos a los alumnos, pregunta de examen, ¿cuál es el tratamiento de las lesiones prehomeoplásticas del cuello uterino, de y la respuesta es conización. La conización puede ser con dos metros. bisturí frío, como ven acá, que es como se hacía antes, o por excisión de electroquirúrgica, que es la que se utiliza en la actualidad. Pero el procedimiento es el mismo, porque lo que se extirpaba era un cono, como ven ahí en el gráfico. Y el objetivo era sacar, ahí como están viendo, un SIL-3, en forma de cono, con tejido sano alrededor, para debérselo al patólogo, que el patólogo pato, pato, nos diga: sí, sacaste toda la lesión, esa paciente está tratada. Bien, sumado a esto, que había que hacerlo en quirófano, la paciente 24 horas internada, que era el riesgo de sangrar era muchísimo mayor. Para cerrar esto que extirpábamos con el frío, era necesario darle una serie de puntos hemostáticos para que no sangrara, y esos puntos hemostáticos dejaban la fibrosis, una secuela en el cuello del útero, que ahí sí se veía un poco más afectada la fertilidad de la paciente. Si bien se veía afectada, la paciente todavía podía seguir procreando. Pero era el tratamiento que había que ofrecerle en ese momento, cuando estaba desarrollando los otro tipo. Así que ese es el tratamiento para estas lesiones precursoras, cuando no atraviesa la famosa membrana basal. Esta base, este cimiento que decía la doctora, estaba intacto, estaba indénele. Es una barrera fundamental para el tejido que nosotros la valoramos en cada biopsia para saber qué tratamiento hay que hacerle. Pero ahora, cuando esta barrera es atravesada por estas células ya alteradas por el HPV, corre el riesgo de que se desarrolle un empiece a infiltrar vasos sanguíneos, afecte otras estructuras laterales al cuello del útero, porque el cáncer de cuello uterino crece por expansión, se va expandiendo, y comprometiendo otros tejidos. Que ahora sí lo voy a mostrar en un gráfico. O puede atravesar y llegar a un vaso linfático y ahí se nos va a los ganglios y ahí ya va a ser una enfermedad avanzada, que el tratamiento va a ser totalmente distinto. ¿Cómo es el tratamiento para esto? es una esterectomía radical. Esterectomía es estirpar el útero, no es una esterectomía común como cuando la paciente tiene miomas o mucho sangrado, miomas son esos tumores benignos que son muy comunes en la mujer, que se estirpa el útero con una esterectomía simple y el tema también está resuelto. Bueno, cuando hay un cáncer invasor que se rompió esa membrana basal, el tratamiento es una esterectomía radical. ¿Qué significa? Como ven en el gráfico, sacar el útero, sacar todas las estructuras laterales que se llaman paramétricos, que es hacia donde se propaga el cuello, sacar todos los ganglios de la pelvis y sacar un tercio y una porción superior de la vagina. Es una cirugía sumamente cruenta, eh, delicada, con algunas comorbilidades, por ejemplo, puede tener alteraciones para orinar, alteraciones para ir del cuerpo y disfunciones sexuales. O sea, si bien ya estamos ante un cáncer, eh, se ha atravesado esta membrana basal, todavía podemos seguir ofreciendo a la paciente tratamientos curativos, ¿hasta cuándo? Hasta cuánto el tumor tiene 4 centímetros, ese es nuestro límite quirúrgico. Más allá de los 4 centímetros, esta es una imagen de una resonancia nuclear magnética donde ven el tamaño el semejante tumor de cuello uterino, que se mete un poco hacia la vagina, pero no la compromete. Entonces, a esta paciente sí se le puede ofrecer una cirugía con intención curativa, pero un tratamiento es muchísimo más agresivo. Bien. Y ya para ir terminando, les cuento: eh, esto es algo en lo que nosotros somos pioneros en la cátedra desde el año 2004, fuimos pioneros en el país. Eh, en algunos casos, mujeres jóvenes, más allá de los 30, que desarrollan esta enfermedad y que todavía no tienen paridad cumplida, como saben, en el mundo cada vez se extiende más la primiparidad del primer hijo, eh, se desarrolla el cáncer cuello uterino, donde el tratamiento ideal es lo que les acabo de contar, la un radical. Pero hace ya unos años, en el 97, un francés comenzó a idear esta técnica que se llama tranquelectomía, que consiste en extirpar el cuello del útero, no es una técnica simple, porque no es solo extirpar el cuello del útero, es extirpar el cuello del útero, todos los parametrios, un tercio de la vagina y los ganglios, pero en algunos tipos de tumores, que tenemos algunas condiciones de la biopsia que tenemos que analizar muy bien, pero a, a grosso modo no pueden pasar los dos centímetros bajo ningún punto de vista, se puede hacer esta cirugía conservadora del útero, conservadora de la fertilidad. Nosotros en la cátedra, como les dije, fuimos pioneros en el país, tenemos dos niños nacidos vivos y más de 30 pacientes desde el año 2004 de tratados con este método. Así que alguna alternativa queda. Ahora ya, cuando el tumor tiene más de 4 centímetros o involucra los paramétrios lateralmente, el tratamiento no es quirúrgico, el tratamiento es de una enfermedad avanzada, es quimio y radioterapia, para ver si se puede resolver el tema del tumor. Y muchas veces esta paciente requiere tratamiento paliativo, porque el tumor la va a llevar lamentablemente al deceso. Y termino con esto, para llevarse a la casa, y lo vuelvo a decir, como dijo la doctora, lo digo yo, es una enfermedad que puede ser prevenida. Conocemos muy bien su historia natural, es precedida por todas estas lesiones precursoras, precancerígenas, por un largo periodo hasta que se desarrollan y atraviesan la membrana basal El principal agente es el virus del papilomomano, el HPV, que gracias a Dios en este país está disponible y está en el camino de vacunación ya desde el año 2011, si mal no recuerdo, ¿sí? 2010, 2010. Entonces, tratar a estas pacientes, vacunarlas, controlarlas, porque tenemos entre 7 y 10 años para evaluar y encontrar todas las lesiones precursoras. Insistimos con esto, la vacunación y el control ginecológico es una herramienta fundamental para el diagnóstico temprano y poder ofrecer a estas pacientes la curación. Así que... Espero no haber sido muy insistente en el tema, pero me interesa que, la, como dice la doctora que la que vaya al consultorio que se hagan los controles, porque es la única forma que tenemos de diagnosticarlo en forma precoz. Nada más, gracias, doctor. Muchas gracias. Ah, perdón, me, le, me voy a mandarle, mostrarle esta diapositiva. Esto que estamos haciendo hoy, eh, se viene haciendo hace muchísimos años. Esta, son diapositivas que rescaté de la cátedra, que deben tener más de 30 años, 40 años, cuando estas jornadas que ahora estamos haciendo virtual se hacían en, acá cerquita del Hospital Nacional de Clínicas, que está la Escuela Carbo, que era la escuela, de, ahí se formaban para magisterio, y hacían estas jornadas de extensión universitaria con las maestras y pegaban estas cartulinas. En el colegio donde explicaban lo de la famosa pared de ladrillo, cuando involucra el epiterio, pero no atravesó esa membrana basal, es simplemente una mancha de humedad que se puede recuperar y curar la casa y resolver el tema. Pero ya cuando a través de esa membrana basal, la infraestructura que ponemos, tenemos que poner en marcha para reparar esa casa es mucho mayor. Pero aún en esos casos se puede intervenir y hacer algo, el tema es cuando ya la enfermedad se si nos fue a los ganglios o a los tejidos sí. los y La casa está totalmente desbombada y no hay nada no ha más que hacer. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, la escuchan. ¿Hay alguien, por favor, que tiene el micrófono de la vida que está? acá? Gracias, Martín. Eh, bueno, la verdad que estoy leyendo acá. Eh, mucha de la gente conectada agradece la claridad de la exposición, así que bueno, gracias. Gracias. Sí. Eh, y hay algunas preguntas. Eh, muy buena la charla, gracias por muy claro, muy linda la explicación. Eh, la primera pregunta que había era si solamente con el contacto pie a pie se puede transmitir el, el, el HPV. Así que... Bueno, eh, en, en la transmisión del HPV se involucra el virus y el agente que recibe ese virus, como cualquier enfermedad infecto-contagiosa. Entonces, depende del juego que se establece entre el HPV y el huésped. <ríe> puede suceder que el HPV ingrese al organismo y como decía Sebastián, la persona sea, tenga muy buena inmunidad en ese momento y ese virus se va a eliminar. Y puede suceder que no, que con ese contacto sea suficiente para que el virus ingrese dentro del epitelio y se quede. Por eso es tan importante la vacunación, porque la vacunación del HPV es sitio específico, o sea, va a las células del cuello y se queda ahí y genera como un soldadito la puerta del cuello. Entonces, cuando el virus quiere entrar, no puede. Por eso es tan importante la vacuna. Pero sí, la transmisión es sexual, en el caso de los... Eh, no todos los virus van hasta el cuello del útero, hay virus que quedan en la vulva, por ejemplo, eh, en el pene, en la región perianal, y esos virus a veces provocan eh, verrugas vulvares, verrugas en, en la zona donde infectan. Otras cepas van y afectan el cuello del útero. El HPV no deja inmunidad, o sea que uno se puede contagiar muchas veces con la cepa, con la misma cepa de diferentes parejas, o sea que remarco nuevamente la importancia de la vacunación. Sí, sí hablando de esto un poco, la importancia... Otra forma también de transmitir el contacto sexual, por supuesto, son el contacto con los fluidos, que ahí es donde también hay gran parte del contagio, eh, haciendo hincapié un poco en los métodos de barrera, ¿sí? Por el tema de la, lo que decía recién la doctora, el número de parejas puede ir adquiriendo distintas cepas y aumentar la carga viral. Entonces, el método de barrera para evitar el contacto con los fluidos es muy, muy importante. Si bien, eh, aún así, utilizando método de barrera, se puede transmitir el HPV, eh, sobre todo en la zona eh, anogenital. Así que... Si me permitís, Sebastián, sí, el sí. método de barrera sería el conocido preservativo. Sí. El, el, principalmente hay otro, pero creo que... Eh, dos preguntas, que yo quería eh, Sí, decir con respecto sí. a Es este sí. sí. importante, perdón. Eh, de todos los métodos de barrera, los únicos que impiden las infecciones de transmisión sexual son el preservativo femenino y el masculino. Nada más. O sea, después, lo que es capuchón, diafragma, no sirven. Sirven como anticonceptivos, pero no sirven para prevenir las infecciones de transmisión Por sexual. Por eso me pareció es importante. hacerlo. Hay, una... eh, hay dos, dos preguntas que me parece que las voy a hacer y las van a responder en una sola. Eh, dice una mujer que se hace la histerectomía total por le plaza endometrial, etcétera, etcétera, si puede tener en el HPV, y otra, una mujer sin útero le puede dar cáncer después. A ver, eh, la realidad es que una vez que una mujer ha tenido una histerectomía, ya no sí, ya hay dos tipos de histerectomía benignas La que es la histerectomía total, que realmente es la que se hace yo muy bien, frecuentemente. La histerectomía puede ser en forma total o subtotal, que no es lo mismo que mostre recibe la traquelectomía es lo inverso. La subtotal es una histerectomía que se hace antes más sencilla, que se saca de todo el cuerpo por, este, por las hiperplasias, por los sangrados, por los miomas, porque lo que se trataba era resolver los síntomas de sangrado principalmente. Y el cuello quedaba. Entonces, siempre se planteó hace muchos años en la comunidad médica decir: no dejemos el cuello del útero, que es asiento de lesiones como estas que venimos hablando. Entonces, se propone siempre hacer una histerectomía total. Esa paciente sin cuello de útero no tiene riesgo de desarrollar un cuello de útero, un cáncer de cuello de útero. Ahora bien, estuvimos hablando de que puede estar en contacto con el HPV, porque esa mujer posiblemente siga teniendo relaciones, pueda tener otras parejas y pueda tener distintas cepas, entonces el control ginecológico lo debe seguir haciendo, porque puede desarrollar tanto a nivel vulvar, anal, inclusive de una cepa del HPV, que es, es, todo esto es mucho menos frecuente, ¿no? Pero puede ser que tenga algún tipo de lesión en vagina. Y la otra pregunta era de una paciente... Si no útero, le puede dar cáncer cuello. No. no. Bueno, si no Salvo que es una histerectomía subtótica. Salvo que es una histerectomía subtótica. Eh, otra pregunta es, ¿los anticonceptivos infieren en algo en tener el cáncer? En realidad, eh, la anticoncepción eh, no es que infiera en tener el cáncer. El factor principal de riesgo de cáncer de cuello de útero es el virus del HPV. Eh, lo que sí infiere, y no lo hemos mencionado y es muy importante, es el tabaquismo. El tabaquismo es el segundo factor de riesgo para eh, el cáncer de cuello. Cuando sumamos tabaquismo y virus del HPV, bueno, estamos teniendo ahí una combinación importante. ¿eh? Pero el tabaquismo produce una alteración en las uniones de las células que las hace más vulnerables al Contagio del virus, y de ahí, digamos, viene toda la cadena con respecto a si es una cepa de alto riesgo a transmitirse, a compartirse en un cáncer, perdón. Eh, no, me, me, parece, me parece importante remarcar y agradecer a la Secretaría los esfuerzos, porque y al compañero Victor, realmente es importante los saludos y agradecimiento que desde todo el país se están dando acerca de la posibilidad de hacer esta charlas de prevención y remarcan que ha sido muy clara la exposición. Eh, hay una señora que pregunta, una mujer a de 45 años, ¿qué efecto tiene la vacuna si se vacuna? Bueno, está en la línea de corte digamos, nosotros siempre que hablamos en medicina hablamos de evidencia o sea, no hablamos de algo que no sabemos sabemos de algo que está demostrado eh, los trabajos que se hicieron sobre las vacunas llegan hasta pacientes de 45 años más allá de esto, no es que no sabemos si está bien o no está mal porque no está demostrado entonces hasta los 45 años se puede vacunar sabiendo que la evidencia nos avala eh, la Digamos, la curva de anticuerpos que va a desarrollar esa paciente no es la misma que va a desarrollar una paciente de 11, o de 15, o de 20. Pero se puede vacunar. Más allá de los 45, no sabemos. Una pregunta que, me pese, que seguramente después de la charla de ustedes nos va a surgir cuando, cuando vuelvan a refrescar lo que han dicho. Dice, ¿con HPV los partos pueden ser naturales o por ser, ser? ¿Qué? Eh, todo va a depender de qué tipo de HPV y qué tipo de lesiones tenga. Eh, si es el HPV en el cuello del útero, sí se puede tener parto natural. Ahora, si es los causados, no sé si recuerdan, por el 6 y el 11, los que dan condilomas, los condilomas son las verrugas. Esas verrugas, esa paciente no puede tener parto normal porque corre el riesgo el niño de adquirir esas verrugas, no las mencionamos para... No va a ser tanto lío, pero pueden hasta desarrollarse en la laringe, eh, en las fosas nasales. Entonces, una mujer con condilomatosis. En ese momento. ¿no? En ese momento, activa. Claro pues, que no, tenga activa. las verrugas en ese momento. No, yo. no, eh, no puede tener parto normal. Quizás. Eh, Seguramente el criterio médico de la paciente del médico que sigue a esa paciente definirá o si es necesario o un parto normal, por supuesto. Claro, pero si la paciente, por ejemplo, tiene el antecedente de haber tenido verrugas y en el momento en que tiene que nacer su bebé no las tiene en el canal de parto, no pasa nada. No pasa nada, ahí sí puede sí. tener. Pregunta si ¿sí toda persona puede contagiar de este bebé? Sí, Sí. Es muy importante lo que se ha hecho en este país que no en todos los países del mundo se hizo, que es vacunar a los varones. Acá creo que por 3, 4 años solamente se vacunan a las mujeres y después ya se empezó a vacunar a sí, todos sí, de años. Año. Año. ¿Por qué? Porque le idea buscar la inmunidad, se da inmunidad en rebaño. Como ahora hemos escuchado mil veces con esto del COVID, bueno, eh, es buscar eso y el hombre por lo general salvo que tenga un condiloma o una verruga no va a tener ningún síndrome y tampoco hay ninguna prueba para hacerle para detectarle nada. Entonces el hombre actúa como vector. Entonces a eso se llama eh, buscar la inmunidad el rebaño que hoy por hoy ya tenemos niñas de 22 años vacunadas sí. y niños de 15, creo, sí. Sería sí. bueno aclarar que en los hombres el HPV tampoco es inofensivo, ¿no? Está relacionado a cánceres de pene y a cánceres de ano también. Sí. Así que bueno, es, es importante, muy importante la vacunación, es una herramienta realmente fundamental. Eh, por favor, yo sé, acá estoy viendo que hay gente que levantó la mano simbólicamente en el, en el chat, eh, no, no tenemos habilitadas posibilidad porque eh, eh, les pedimos que si tienen alguna pregunta más, eh, la hagan por escrito y vamos a dar unos minutos más para contestar algunas preguntas más que están llegando. Si una mujer que tenga HPV positivo, ¿tiene sentido que se vacune? Sí. Sí, sí tiene sentido porque eh, cuando uno... No, digo, no, sí. Sí sí, sí, sí, sí tiene sí. sentido porque eh, para saber la cepa de HPV nosotros tenemos que hacer una tipificación de HPV que existe y se puede hacer. Pero eh, eso no impide... Que esa paciente se pueda recontagiar porque el HPV no deja inmunidad. No es como, por ejemplo, eh, agarrarse un sarampión y saber que uno nunca más lo va a tener. El HPV no deja inmunidad, entonces uno lo puede volver a contraer. Por ende, la vacuna siempre es útil. Bueno, obviamente hay una pregunta que, que algunos le pueden hacer, seguramente. ¿Y se si puede ser hereditario el del cáncer de uterino No. El cáncer de cuello uterino no es hereditario, es a causa del HPV. Eh, fíjense, y me parece que es importante leer esto, muchas gracias por la respuesta. Les pido, si alguien grabó en la charla, me la pasen. Mi hija me pidió para el escuela. Fíjense cómo eh, realmente tiene impacto sanitario, y esto es un agradecimiento de la red social, el impacto sanitario y cómo se puede... Eh, ...multiplicar eh, la información para que eh, menos mujeres en nuestro país... ...no hay que estar. este cáncer como dirigido a los profesionales... ...es totalmente evitable si hacemos el esfuerzo de, de la prevención. En el caso de un chico de 100 años recibió pues, si la primera vacuna... Mm -hmm. ...pero no la segunda dosis. La primera mm -hmm. dosis fue a los 11 años. ¿Debe realizar las tres dosis hoy? Sí, el tema completo nuevamente. Sí. Esquema completo, una vez una necesidad, pasan esos seis meses de ventana, tienes que recibir el esquema sí. completo de las tres dosis. Eh, yo creo que la importancia, recién cuando decían lo de decía Cielo Hereditario, no el cáncer, que Sebastián aclaraba que la, el agente etiológico del HPV eh, es uno de los pocos cánceres que nosotros sabemos exactamente de dónde viene. Así es. Entonces, eh, es realmente lamentable no poder eh, llegar al, a la vacunación o llegar al diagnóstico precoz. Bueno, yo creo que este tipo de, de comunicación eh, fomenta esto de llegar a tiempo y estoy seguro que, que, que mucha, mucha gente de la que está escuchando va a, a reproducir esta información y seguramente vamos a evitar a lo mejor que alguna una argentina muera, ¿no? Eh, en el chat acabo de informar la, la, que está, está grabada esta comunicación, esta presentación, y que estará disponible eh, para el, la Secretaría de Luis Fuerza, seguramente Bertoya o Vistón eh, comunicará cómo acceder a esa información. Eh, nos vamos a dar un, unos dos minutos para hacer la última pregunta. Eh, Pregunta si las vacunas están disponibles en los centros públicos. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. La vacuna está incluida dentro del calendario de vacunación obligatorio. nacional obligatorio. Sí, sí. Bueno, es espectacular la charla. Gracias, Guillermo, y el equipo de la Secretaría de Concordia. Eh, bueno, vamos, vamos cerrando. Eh, nuevamente agradecer a, a, a más de 120 personas que hoy se conectaron al, al MIP. Agradecerle nuevamente a la Secretaría de Servicios Sociales, a Hernán y a Walter, y a todas las delegaciones que seguramente después eh, replican esta información, que obviamente tiene una importancia vital para la salud pública. Eh, agradecerle a Roxana y a Sebastián, su charla realmente ha sido con eh, un lenguaje coloquial, y me parece que uno lee acá que todo el mundo ha entendido, creo que todo. Eh, por lo tanto, eh, nos despedimos. Seguramente habrá eh, el mes de octubre, creo que el mes eh, dedicado a la prevención del cáncer de Bama. Así que probablemente eh, hagamos eh, una presentación de ese tipo. Nuevamente agradecerles a todos la presencia y saber que esta charla quedó grabada y seguramente después desde la de desde fuerza le pondré en el vínculo el link para poder acceder a ella y felicito a la hija de, de ese compañero que ya pidió la charla para pasar a la escuela, sería fantástico que sea un material didáctico porque eh, es la mejor forma de hacerlo la gracias Alberto Sí. Eh, bueno, simplemente lo nuestro eh, con Walter es agradecerles la presencia, como siempre, a ustedes, porque realmente las charlas son, como hablamos del primer momento con vos, que sean claras y en el lenguaje nuestro, de los trabajadores, ¿no? Y realmente ver con Walter hoy que había más de 140 personas, a nosotros nos pone contentos y ver los secretarios de servicios sociales que cada vez que nosotros los convocamos, están presentes, ¿no? Porque prestábamos atención y a su vez veíamos que también hay empleados, que hicimos una invitación a los empleados de distintas delegaciones, porque yo creo que lo ideal de esto es que las herramientas están, lo que falta a veces es la comunicación, ¿no? Y una pregunta tan básica que hizo la compañera Rosa Ortega, que parece que todo el mundo lo sabe, donde pregunta si la vacuna está disponible y decimos que está dentro del calendario anual gratuito, de, de vacunación, que eso es muy importante y es muy buena pregunta. Así que realmente a nosotros nos pone muy contentos y vamos a seguir trabajando. Y, y uno siempre quiere más, ¿no? Hoy había 140, en la primera charla tuvimos 100 personas. Y yo creo que lo ideal sería usar las herramientas y el canal de comunicación para tratar de que sea masiva y extensiva a lo largo y lo ancho del país con, este, con esta metodología que nosotros decimos que es el Zoom, que nos permite llegar a cada uno de los hogares de nuestros compañeros afiliados. Así que simplemente desde acá, desde Córdoba, donde estamos con Walter, es agradecerles nuevamente a todos los secretarios que cada vez que los convocamos están, dicen presentes, invitarlos a seguir trabajando, como dijiste, Alberto la próxima ya vamos a ver de qué es, y como siempre, el video va a estar disponible, cuando ustedes dispongan, nos envían, y nosotros lo enviamos a cada una de las delegaciones, para que tengan la información y lo expandan en cada una de los gremios. Así que, muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena semana. Gracias, Hernán. Gracias, gracias Hernán. Gracias. Abrazo, compañero, Gracias, Wader. Abrazo, compañeros. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, Hernán. Gracias, Walter. Gracias, Alberto. Muchísimas Muchas gracias, gracias. a todos, compañeros. Buenas gracias. gracias. Buen descanso. Muchas gracias doctor, por la charla. Muy, Muy buena a todos. La verdad, desde Bariloche.